Seguimos y vamos a mostrarle a continuación, esta es la lista eh, actualizada de personas, heridas, fallecidas, el IDIF, eh, la Fiscalía General del Estado, actualizado la siguiente información. Informe preliminar del Instituto de Investigaciones Forenses confirma el fallecimiento de cuatro personas en la zona de Sencate, en la ciudad del Alto de los cuales a dos se los realizaron la autopsia de ley y se oficializó que la muerte fue por impacto de bala calibre aún por determinarse Resultados de la autopsia practicadas al cadáver de Edwin Paniagua Causa de muerte, traumatismo torácico penetrante por arma de juego cuyo orificio de entrada es a nivel de la espalda y el orificio de salida es a nivel del tórax. No se colectó un, eh, el proyectil en este caso, porque tiene entrada y salida. Resultados de la autopsia del cadáver de Jude Christian, causa de muerte, traumatismo facio cranal penetrante por, ar, por el proyectil de arma de juego con orificio de entrada a nivel de la región frontal derecha. Sin